Eurínome era una oceánide hija de Océano y Tetis y madre de las tres Carites o Gracias. Su nombre significa amplio gobierno. Una de las versiones cuenta que reinó sobre los Titanes antes de que lo hiciera Crono, pero cuando éste destronó a su padre, fue derrotada y enviada al Tártaro. Las Carites son hijas de Zeus y Eurínome. Aglaya representa la belleza, Eufrosine el júbilo y Talía las festividades. En época romana fueron denominadas gracias y fueron un tema muy tratado por el arte. Metis, una oceánide hija de Océano y Tetis, es la diosa de la sabiduría. Esposa de Zeus fue ella quien la proporcionó la droga necesaria para que Cronos vomitara a los hijos que había devorado. Sin embargo, ante la profecía de que podría ser devorado por su propio hijo en el caso de que Metis concebiese por segunda vez, Zeus la devoró cuando supo que estaba embarazada de Atenea. Tuvo que ser el propio dios quien alumbrara a su hija, que brotó de su cabeza ya adulta, armada y dispuesta para el combate. Atenea es, por tanto, hija de Zeus y de su primera esposa Metis, forma parte de los doce grandes dioses olímpicos y está considerada como la diosa de la guerra justa, pero también de las artes, los oficios y del conocimiento en general. En Roma se la identifica con Minerva, formando parte de la tríada capitolina, junto a Júpiter y Juno. Fue considerada la defensora de Atenas, donde se le construyó el Partenón para adorarla. Nunca tuvo amantes, por lo que se la llamaba Atenea Partenos, un título que no señalaba únicamente su virginidad sino que es un reconocimiento de su papel como defensora de hacer cumplir las normas de modestia sexual y el misterio ritual. Las Pleiades son las siete hijas del titán Atlas y la ninfa marina Pleione, Electra, Maya, Taegete, Alcione, Asterope, Merope y Celeno. Todas brillan intensamente menos una, Mérope, eternamente avergonzada por haber mantenido relaciones con un mortal. Para su devenir en una constelación hay dos versiones, que fueron transformadas después de suicidarse al ser castigado Atlas y otra que Zeus las convirtió en palomas y luego estrellas para liberarlas del acoso de un cazador. Hermes es un dios nacido de Zeus y Maya, una de las siete Pleiades. Desde su infancia manifestó las dos cualidades a las que se asocian sus funciones divinas, la inteligencia astuta y la movilidad. Se trata de un dios mediador que hace de intermediario de Zeus ante los demás dioses y ante los hombres. En la tierra es el dios de la elocuencia, el protector de los viajeros y los mercaderes, pero también de los ladrones. También es protector de los oradores y el ingenio, de los literatos y poetas, del atletismo, de los pesos y medidas, de los inventos, de los pastores y las vacadas. En definitiva, un dios de multiforme ingenio según el himno homérico. Estia es la diosa del hogar más en concreto del fuego que da vida a los hogares. Virgen y hermana de Zeus forma parte de los doce olímpicos, pero carece de mitos propios. Nunca se inmiscuía en los problemas entre los dioses y los hombres. Los romanos le dieron el nombre de Vesta y poseía en Roma un fuego perpetuo que mantenía una secta de sacerdotisas, las Vestales. Aunque poco presente en los relatos mitológicos, era de gran importancia para los romanos, como prueba el hecho de que era la primera a la que se le hacían las ofrendas en los banquetes. Se les solía sacrificar terneras de menos de un año, aludiendo a su virginidad. Hera es la divinidad tutelar del matrimonio y los nacimientos. También hermana de Zeus fue su tercera esposa y se educó en los confines del mundo por Océano y Tetis. Para dar ejemplo a los dioses y a los mortales, eligió la vaca como una de sus emblemas, por ser el animal más maternal. Se le suele representar majestuosa y solemne, su equivalente en la mitología romana es Juno. A pesar de su carácter maternal, la tradición la vio como un ser vengativo y violento, principalmente contra las muchas amantes y mujeres de su esposo Zeus. En un concurso de belleza que le enfrentó con Afrodita y Atenea, las tres diosas tomaron a París como árbitro y Hera ofreció a este la soberanía universal si la designaba como la más bella. Sin embargo, París rechazó la oferta prefiriendo a Afrodita y Hera decidió la destrucción de Troya como venganza. En la mitología griega, Zeus es el dios supremo, venerado por todos los pueblos helénicos. Es el garantizador del orden cósmico, del equilibrio del universo y de los privilegios de los dioses. Sus atributos incluyen el rayo, el águila, el toro y el roble, todos ellos significativos de su fuerza. Su equivalente en la mitología romana es Júpiter. Es el dios de la luz de la naturaleza y de los grandes fenómenos celestes. Es también el dios del rayo adorado en las montañas elevadas y especialmente en el Olimpo, su morada. En ocasiones parece también reinar sobre el mar, como su hermano Poseidón, o en los infiernos, como su otro hermano Hades. Era hijo de Crono y Rea y en la mayor parte de las tradiciones aparece casado con su hermana mayor, Hera, aunque fueran muchas las amantes con las que tuvo descendencia. Con su esposa Hera fue padre de Ares, Hebe y Hefesto. Su padre Crono había tenido varios hijos, pero los devoró, ya que Gea y Urano le dijeron que uno de ellos les destruiría. Pero para proteger a Zeus, Gea le entregó una piedra envuelta en pañales. Cuando éste creció, derrocó a su padre y le obligó a devolver la piedra a sus hermanos, derrotando a Crono y a los otros titanes. Así pudo reinar sobre el conjunto de los dioses.